sepultarán hoy los restos del padre de los famosísimos hermanos Rosario, y es que serán sepultados en la tarde de este martes los restos de Don Ramón, patriarca de la reconocida agrupación merenguera hermanos Rosario, quien falleció el pasado sábado a los 99 años de edad Don Ramón recibirá una cristiana sepultura en el cementerio privado Puerta del Cielo a las 2 de la tarde. Las honras fúnebres de don Ramón del Rosario se llevaron a cabo desde las 12 del mediodía de ayer lunes 23 de agosto en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga en el Santo Domingo Este. El deceso ocurrió mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Centro Médico Universal en la ciudad de Santo Domingo donde habría sido inter ingresado por varias complicaciones de salud. A sus 99 años, según dijo eh, Rafa Rosario, su padre seguía siendo una columna, un hombre de principios y valores que formó a una familia unida, llena de amor, que le demostró en vida y que le demostraron en vida lo agradecido que cada uno de nosotros, o sea, cada uno de ellos estuvo de él. Ahí está la familia Rosario que ya pues... Eh, es imposible. La despedida, ya a esta hora ya le habrá dado la despedida a su patriarca Don ramón hombre que siempre estuvo en la mente de los hermanos Rosales sí. eh, desde que comenzaron su carrera. Sí. Todo el que conoce la historia de esa agrupación sabe que todo empezó por su por su padre, sí. por su papá. O sea, fue. fue ellos fueron hermanos que desde de, de, de, de, de jóvenes. Emprendieron en la música y fueron apoyados por su padre, gente que venían de Higüey, yo creo que ellos son originalmente de un pueblito de Higüey allá, y, y fue una agrupación que se fue desarrollando. Recordemos también que los hermanos Rosario perdieron un hermano en esa, en esa época, Pepe. Es verdad, que sí, era uno, era uno de los. Y era logo. como, ya un. Y eso era familiar, pues incluso que su hermana bailaba. Sí. La eh, claro, las dos y. y este, el muchacho que, que, que murió, me acuerdo, tenía como 19 años, Pepe, en esos tiempos, que era, era, la, era la cabeza del grupo en esos tiempos, Pepe, sí, era el que pianista. La cabeza ahí que dirigía lo que, que era. dirigía, ajá, ellos siempre lo, ajá, entonces recordemos eso, y, y, y luego de ahí entonces los Rosarios fueron avanzando, y es historia lo que han hecho con el merengue, y siempre, siempre, en todas las entrevistas que yo he escuchado, de los hermanos Rosario cada cada participante hablaba de su padre como una pieza importante. Sí. Del, del grupo y de la familia. Sí, señores, eh, el padre de los Rosarios eh, crió una familia en Higüey, o esa sí. gente son muy conocida, muy aparte conocida. de que son artistas, son humana, eh, son gente humana, sí. eh, eh, querido, porque está bien que usted sea en su pueblo, eh, un artista reconocido sí. y otra que sean que, gente popular, la Casa de los Rosarios, va todo el mundo, sí, ¿no? sí. que son gente cotizada, popularmente hablando. Y lamentamos la pérdida de este señor, eh, que siempre lo llevaban en actividades, bien ah, sus wow. hijos. Y, y como dijo familia, Pepe fue uno de los que par, partió a destiempo. a destiempo. aún todavía el grupo no, no había despegado cuando ese muchacho, le, lo, te, recordemos que fue asesinado por una fanática en esos tiempos. Oye, te estoy sí. te diciendo que te cuide, mi hijo, a ti también. Una fanática. Una fanática. Le dio una tocada y, y, y Pepe murió fue por negligencia médica. Oye. Porque en, en el Dario Contreras creo que fue, duraron mucho para atenderlo, porque en esos tiempos yo no estaban, no eran populares, eran muchachos que todos cantaban, pero no eran populares. Luego de eso fue que ellos se fueron desarrollando a nivel popular. Luego de la muerte de Pepe, porque es que decimos, cada vez que muere alguien, es que como que la cosa. O, o sea, y con la noticia. Con la, y la noticia, con y ellos cogieron ese auge y, y, la y fueron a popular populares. Uh -huh. Uh -huh. General, <risa> aprendiendo en la familia, pues tiene una hembra que.